Cordial saludo, mis estimados suscriptores y demás comunidad de YouTube. Eh, bueno, hago este rápido video para saludarlos, para decirles que me siento muy complacido por el apoyo de muchos de ustedes. Ya somos más de 5 mil suscriptores en este momento, pues el canal ha crecido bastante y lo más importante son los comentarios que dejan, que, en los cuales pues eh, me comunican frecuentemente. Eh, que les ha ayudado el conocimiento que se transmite a través del canal para sus diferentes actividades académicas y no académicas. Y eh, su vida personal, que también es algo muy importante. Bueno, además, eh, quiero recordarles que está la opción de membresías. Pueden hacerse miembros del canal. Hay tres categorías de, de membresías. En este momento tenemos nuestro primer miembro oficial del canal, eh, el, el estimado Jairo Molinares, que está en el nivel hipocampo. Entonces, felicitaciones Jairo por ser nuestro primer suscriptor. Recuerda que cada uno de los niveles tiene una serie de beneficios que ustedes pueden adquirir. ¿Por qué hice esta opción de membresías? Porque muchos de ustedes en sus comentarios me escriben que necesitan literatura, las presentaciones de, de los videos que se hacen... Eh, apoyo, comentarios, que deciden tener una comunicación más directa conmigo. Entonces, a través de este sistema de membresías, vamos a ver si funciona. Entonces, la idea es que podamos estar comunicados de forma cercana, ¿sí? Y con esto, pues, me veo un poco más comprometido con ustedes para brindarles eh, materiales, para hacer chats directamente con los miembros, para y proporcionar la literatura que yo uso en mis cursos y en las presentaciones y adicionalmente para... Eh, en algún momento vamos a hacer directos eh, exclusivos para los miembros del canal. ¿sí? Además todos los vídeos van a ser subidos primero para los miembros del canal, van a estar un tiempo solamente en acceso para los miembros del canal y, bueno, y demás sorpresas que vayan saliendo. Entonces eh, un cordial saludo, que tengan un muy buen feliz día y eh, una muy buena una muy buena semana. Eh, les deseo experiencias muy gratificantes eh, y qué rico contar con ustedes a través de estas redes de comunicación. Abrazos. Hasta pronto.